ricasco y Zaskun, eta y suei gustiei, una Esta semana soy más consciente que nunca de lo frenética, ¿no? que es la agenda social y política de esta ciudad. Por eso, eh, mi más sincero agradecimiento para quienes habéis hecho un hueco para acercaros aquí. Y, particularmente, aquellas personas que, no compartiendo el compromiso con las siglas, sí que quieren participar de algo que las transciende, el anhelo de un Bilbao mejor. Y es que, sin duda, Bilbao es una ciudad viva, no diré frenética, pero sí en constante movimiento. Ahora mismo, junto a los ambulatorios de nuestros barrios, se reúnen cientos de personas convocados por las asociaciones vecinales de Bilbao en defensa de la atención primaria. Y ayer... Ayer fue 8 de marzo... Una fecha importante para mí, no solo porque es mi cumpleaños. <risa> y hoy estamos eh, aquí presentando Bilbo Visibericheco Videan 2040. Que no es un programa electoral, sino algo más ambicioso, tanto que marca el objetivo a largo plazo para transformar Bilbao. Verdienta es una arena aldeco borroca, feminismo a, Guregaray Heralda Eta marchoan sortxian, asmo bereko apustum berarekin mobilizatu gara. Sainzak iraultzea, dena iraultzeko. Azkenaldian behin bein baino gehiagotan galdetu didate, zergatik aurkestena esen alkate txara. Eta labur esanda, ez gaur horretarako es ez delako, esan behar dut, harreman handia duela. Aurkestenais jendea sainzeko, Norvana eta era kolektiboan ere. Con la propuesta que trasladamos hoy nos disponemos a soñar el Bilau de 2040. Se trata, por tanto, de un reto generacional. Quienes comienzan hoy a dar sus primeros pasos en nuestras calles alcanzarán la mayoría de edad en ese horizonte temporal y queremos que puedan crecer en una ciudad mucho más amable, en una ciudad más habitable. Pero para alcanzar ese objetivo es necesario comenzar a tomar decisiones. Es preciso actuar ya. Decía Machado que ahora es el momento, porque ayer no lo hicimos y porque mañana es tarde. Los cambios llegan, los retos se nos presentan sin pedir permiso y ante los mismos solo queda gestionarlos con audacia o sucumbir a sus consecuencias. Si queremos ser capaces de dirigir el rumbo de estos cambios, el momento es ahora. Mayo puede ser una ventana de oportunidad para mirar a largo plazo o un sumidero para apuntalar un modelo caduco y con consecuencias inciertas. Izan ere, gestió erik txarrena egiten esdena da. Epe laburrean aurrikusten duena bakarrik. La urteko cicloetatik e la retatic arago begiratzen es duena. Lehen ambulatorioak haipatzen nituen osas un arloco en falta si es de itoratzea, egun daudena que retiara direla, eta diren jaquinda, kudeaketa que gabesi horren beste dividebat baño esda. Y como ha dicho Izaskun, queremos afrontar este reto generacional desde cinco ejes transformadores. El primero de los cuales os presentamos es el ecosistema comunitario. Lamentablemente, son varios los indicadores que señalan que en Bilbao las desigualdades van en aumento, particularmente desde la crisis de 2008. El Bilbao metropolitano está entre las áreas urbanas con mayor paro juvenil de Europa. Y, asimismo, los datos del gobierno vasco nos sitúan a la cabeza de la pobreza real. Bilbao baja posiciones entre los indicadores de las ciudades más avanzadas. Son rankings que, desde luego, no queremos liderar. El municipalismo comunitario puede ser un espacio básico de reconstrucción de los derechos sociales, más allá de los parámetros clásicos del estado de bienestar. Se trata de forjar una red potente de servicios de proximidad. Así requerimos servicios de participación social, prácticas de acción comunitaria, un acuerdo ciudadano por un Bilbao inclusivo y, sobre todo, una ciudad que cuida, un nuevo modelo que socialice y colectivice los cuidados. Anhelamos proyectos como el de París, eh, el de París, perdón, y su República de los hipervecinos, que seguro que algunos conocéis. Un distrito habitado por 15.000 residentes que se relacionan a diario a través de proyectos de apoyo mutuo e intercambio de conocimientos. Porque en definitiva, ensanchar desigualdades ahonda en la ruptura de la cohesión social y además nos coloca en peores condiciones en muchas peores condiciones para los retos que tenemos en futuro. Y Otro de los retos requiere un ecosistema digital. En pleno 2023, un tercio de la sociedad bilbaina no está digitalizada. No es sorprendente, ¿no? teniendo en cuenta que está ligado a la edad, pero hablamos también de inclusión social, porque la realidad socioeconómica condiciona el acceso a la tecnología y también al entorno digital. Si no afrontamos los nuevos retos y las nuevas oportunidades que representan, las desigualdades crecerán. Hay que crear herramientas para impedirlos. En este sentido, ya hay municipios que han puesto en práctica una operadora de comunicaciones con las herramientas necesarias para poner en marcha estos procesos. También debemos ser conscientes de que las tecnologías como las inteligencias artificiales trascenderán nuestros hogares y pasarán a formar parte de la gestión de nuestras ciudades y también de los centros de trabajo, con la industria 5.0, por ejemplo. Aunque nuestro eje sea el peatón, las ciudades inteligentes ensayan cuestiones como, por ejemplo, para evitar el tráfico y la contaminación que se genera al buscar espacios de aparcamiento, instalando sensores que identifiquen los espacios libres y nos guíen. Ya hay experiencias como en Roma o en San Francisco. Por otro lado, la dimensión ética de la transición digital es fundamental para proteger los derechos de la ciudadanía y garantizar un uso justo y responsable de la tecnología. En contraposición a todo esto, todavía encontramos trabas para hacer muchos de los trámites del Ayuntamiento de Bilbao eh, totalmente digital. Además, no existen partidas concretas de innovación ni ningún departamento que asuma el liderazgo en este campo. Bueno, ¿Os imagináis una ciudad pensada y construida para las personas? De la imagen que veremos a continuación, quedaros más con la filosofía que con las proyecciones concretas. El ecosistema social, el tercero que planteamos, supone crear y pensar espacios de convivencia. Un diseño urbano saludable y accesible. Más vegetación, más fuentes de agua, moverse de forma saludable y sostenible, reducir el ruido y la contaminación. Hablamos de recuperar la calle para la vida. Recientemente hemos conocido un estudio sobre las islas de calor urbano. En el mismo se afirmaba que en Bilbao, solo en 2015, habrían muerto 13 personas a raíz de este calor, que multiplicado por el asfalto y la falta de sombra, eleva hasta en 2,5 grados y medio la temperatura. Lo cierto es que la mitad de esas muertes podrían haberse evitado si la cobertura vegetal fuera del 30%, cuando no llegamos ni al 10. Y mucho me temo que últimamente en Bilbao se talan más árboles de los que se plantan. Tenemos la misma densidad que árboles que en Madrid, pero esto no tiene que ver con una cuestión de tamaño. En Frankfurt hay el doble y en Berlín el triple. Proponemos, por tanto, una ciudad amable e integradora, un Bilbao energéticamente sostenible, una villa sostenible, accesible, activa y soñamos con una ciudad cero residuos y cero carbono. No es una utopía. Copenhague conseguirá en el 2025, tras reducir las emisiones un 40% desde 1990, eh, eh, mientras que Dinamarca incrementó su PIB en un 80%. Informes financieros nos demuestran que apostar por políticas medioambientales no solo es necesario para la prevención del planeta, sino que además es rentable económicamente. Milán, Kundera y Dasleak dio en cultura, ertarren memoria da. Irá un histórico aren coherencia colectivoa, pentezatzeko eta bizitzeko modua. Ekosistemaren culturalaren txanda da orain. Kultura ere cohesio soziala da. Bilbo, cultura marca propio eta garria sortu behar du. Kultura berrikuntzaren referentia izan behar du. Tokiko sortzaileak kontuan hartuta, eta bereziki gazteenak. Bai eta prozesuak berak ere izan ere, cultura, komunitate identitat identitatearen santzi garrantzitsua ere bada eta bertatik eraiki berda. Horregatik da garrantzia euskal kultura eta euskera bera Cultura ere. Kultura komunitarioak prozesu herritarrak egituratu ditu eta bere lurraldea egiten du bere gaugarri propioa kontuan hartuz. Adibide asko daode, baina nola es aipatu esta. nagusia, ezta? Adierazpen kultural gesa ere. Cultura la cosa arvidiaren, democrátisas y varen eterritarrak parte, biurchearen, adivide argíada. Erritarrak aaldunchen dituena. Kontsumitzaile huts y satetic subjetu activo y satera y garocheco Nante duguere, dugu ere kultura berrikuntzaren nazioarteko erreferente handi bat. 1987an ontziolak itzi sirenean sonaldea berrasmatu egin behar izan zuten eta kulturatik egitea aukeratu zuten. Fabrika eta biltegi zaharrak kultura gune bihurtu ziren eta eguraldi ona iristen denean kaleak eta kaiak ere aire zabaleko esenatokiak bihurtzen dira gaur egun. Durante las últimas semanas he recorrido muchos de los barrios de los ocho distritos de Bilbao y hay muchas cosas en común. Una de ellas es el paisaje copado por locales vacíos, de locales de comercios que han cerrado. El ecosistema de comercio puede y debe intervenir a favor del comercio local. Bilbao es sinónimo de tradición y, eh, y cultura comercial y también es parte intrínseca de la vida de los barrios. Pero los cambios en los hábitos de consumo y también la cada vez mayor presencia de franquicias y de multinacionales están ahogando a nuestro comercio cercano. Este cambio no solo afecta al paisaje urbano, también genera empleos más precarios, sobre todo en hostelería y en la distribución de domicilio. Por contra, fomentar el comercio tradicional de proximidad como eje del desarrollo económico y social de las comunidades es un motor fundamental para crear empleo, impulsar la innovación y fortalecer también las relaciones vecinales. Al igual que han hecho ciudades como Ámsterdam, podemos limitar la proliferación de tiendas turísticas en el casco histórico. La capital de los Países Bajos también ha frenado los negocios orientados solo al turismo, en el que se comunicaban exclusivamente en inglés, con el objetivo de, bueno, de, perdón, de preservar ese patrimonio lingüístico y el patrimonio cultural. Pero terminemos con una, con una imagen. ¿Os imagináis un mercado municipal como el de la Ribera, abierto a la ciudadanía, con actividades culturales y sociales y conectado, sin barreras al tráfico de las siete calles? ¿Debemos convertir espacios hoy vacíos en puntos de referencia e integrarlos en los barrios? baña. Espacio a querer, espacio a du nor garen eta nola bizi garen. etiquete, sozial anda, badugu anda, anda, anda, arteko harremana sustatzen da. anda, eta elkar bultzatzen dira. eta anda, anda, anda, Eta eta anda, dago anda, ondorio anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, Gobernatza kooperatiboak Bilboko herritarren ekimena modu correan integratzeko tresnak bihartu. Hildo horretan Bilbotarron partaidetarako araudi bat proposatzen dugu herritar guztion anistasunari eta beharrei arreta berezia jarriko diona. Horretarako premiazkoa da Parte derecha social EcoConcheyuac, Etabarrutieta, CoConcheyuac, Alduncea, Etabaita, Espacio berriak sortzea, Alere, Bilboco, Iribacharra, Proposa Chendugu, Órgano Al, Culariguisa, Edo, Plataforma Digital, Parte Archailea. Y hablaba antes de la actividad incesante en Bilbao. A estas horas arranca en El Arriaga un concierto en homenaje a un recaldetarra de Pro que Junqueira. Cuántas veces habrán soñado en su barrio en Recalde con eliminar el viaducto de sus calles. De nuevo os pido que reparéis más en la idea general que en detalles, ¿no? Como dónde están los los posteritos del metro. Inguru hau alzoen al histórico arena adibide on bat da eta herritarren eta eusko komunitatearen nahiei erantzuteko topaguneak, es, ¿eh? no la urkitze aldiren erakusten digu. Gobernantza cooperativa proposatzen diren vos ecosistema gobernantzeko esparrua da, eta haren baitan parte hartzea ezinbestekoa da. Gure inguruneari eta beraz bere bizitza proiektuei eragiten duten erabakietan. Bueno, pues vamos ahora con unas últimas conclusiones para terminar y así después tener un rato para, para compartir un espacio tomando algo. Este año estamos conmemorando el 40 aniversario de las inundaciones del 83. Las imágenes de la ría desbordada en Aste, en Agusia, son parte de nuestra memoria colectiva. Incluso para los que apenas gateábamos entonces las tenemos muy presentes en nuestra memoria. Y también tenemos presentes, como no podía ser de otra manera, el trabajo colectivo para dar una primera respuesta a esas consecuencias nefastas y también para solidarizarse con las personas más afectadas. No deberíamos medir el potencial de una ciudad por la altura de sus edificios, sino por la capacidad de las personas que las habitan para hacer grandes cosas. Y me vais a permitir que saque el orgullo de a relucir, pero es que en Bilbao vamos sobradas de esto. Iria, obetsekoekarpenak egiteko eta ereikitzeko presdauden elkarteak ditugu. Nasioarteko prentzan, portada, kartzan dituzten, gizarte mugimenduak ere, haien aldarrikapen ere baitira. ...puntako que eta puntako merkatitza zareak ditugu, eta batez ere, La urtean behin boskatu baino askoz gehiago egin nahi duten iritarrak. Eta horregatik, hiritarretik hurbilen dagoen erakundea gaitasun guzti hori aprobetsatzeko beharra du. Porque si tenemos un ayuntamiento que desprecia su mayor recurso, las personas que viven, las personas que vivimos y que trabajamos en Bilbao, y aún así somos capaces de tanto, imaginad qué no seríamos capaces de hacer si contáramos con un modelo de gobernanza diferente. Potenciar en lugar de entorpecer, cooperar en vez de despreciar, levantar puentes y no muros con la ciudadanía. Tenemos que construir en horizontal, porque hacerlo como hasta ahora, en vertical, solo incrementa y ensancha las brechas sociales ya existentes. Por eso es el momento de dar un paso más allá, de apostar por la innovación social. Y esa apuesta requiere nuevos referentes. Del mismo modo que un barco no puede zarpar si se niega a elevar las anclas, no se puede impulsar cambios de la mano de quien no quiere que nada cambie y se limita a gestionar el hoy. Y por confortable que pueda parecer el lugar en el que se está anclado, si un barco no se mueve, con el riesgo de oxidarse. Construir en horizontal significa comunidad. Y liderar no consiste en ser el más cualificado para llegar a la cima, no. Significa ser el más capaz para apreciar y para aprovechar el potencial de todas y cada una de las personas que deben alcanzar esa meta. E atze bildu lehen indar municipalista da, eta horrek esan nahi du, inor baino beto dakigula nola elaiki hurbilekoa eta nola eraldatu kolektibotik. Eta lehenengo, hainbat adibideren bidez, esforgate dugu bezala, ikusi dugu nola ez da dimensio kontua, ez da populazio kontua. Bada, borondate eta ambizio kontu bat baino ez en visita obetzeko diren política orok Bilbo eskalan eginaldirera. Horretaz, eh, argi dugu. Segu, tokiko erakunden ordezkari geien dituen alderdi politikoa, presgaude metatutako experiencia gusti hori gure irira ekartseko, gure iriaren servichura jartseko. Porque tenemos que proyectar Bilbao no solo desde el continente, sino proyectar Bilbao también desde el contenido. En este sentido, ya una oportunidad que no queremos seguir desaprovechando. Lo decíamos antes, es incomprensible la obsesión por colocar la marca de Bilbao ajena a la euskalerría. Si incluso la palabra vizcaíno era sinónimo de vasco, ¿cómo es posible que a día de hoy sea un término totalmente desconectado de la realidad vasca? Gure apostua Bilbo euskal ereduren antzindari isatea dam. Mundura conecta baina gure nortasunaren eta kulturaren potentzialaren aprovechatus. tus. Bilbo berrikuntzaren laborategi izatea nahi dugu. Bai munduaren chat, baina baita irina den herriaren ere. Y volviendo al 2040, cuando arranque el año 2040, mi hijo Kain que está por ahí, <tindrisa> tendrá 18 años, estará a punto de cumplir 19, y para entonces quiero que Bilbao sea una ciudad en ebullición, una ciudad llena de vida. Para entonces, me gustaría que tener que contarle, porque no lo recordará, que cuando era pequeño pasearle por el carrito por algunas eh, calles era un verdadero suplicio. O circular en Bilbao en bici es más o menos que jugarse la vida. Quiero que le cueste también recordar una ciudad atestada de coches y de ruido porque el peatón era secundario o que no llegue a saber siquiera que hubo barrios donde se convivía con fábricas contaminantes. Y quiero, sobre todo, que en esa mayoría de edad sea un bilbaino de pleno derecho, corresponsable con su entorno y partícipe de sus órganos ciudadanos, porque se habrá sentido cuidado también por su ciudad. Es que